Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos una, clasific una clasificación de los instrumentos de medición. Los temas que veremos el día de hoy son La clasificación de los instrumentos de medición según su construcción, su función, su indicación y su alimentación. Los instrumentos de medición pueden clasificarse de diferentes formas. Hoy veremos cuatro de ellas. La primera que veremos es según su construcción. Según su construcción, los elementos se pueden clasificar en Instrumentos mecánicos, como un medidor analógico de presión. Instrumentos eléctricos, como el contador de consumo de energía que tenemos en nuestras casas. Electromecánicos, como un voltímetro analógico, que veremos en programas posteriores. O electrónicos, como un voltímetro digital, que también veremos en programas posteriores. Además de la construcción, los instrumentos de medición se pueden clasificar según su función que son indicadores, como el analizador de distorsión, instrumento que veremos en un capítulo más adelante, registradores que guardan la información o los datos que han sido almacenados, como la tarjeta de adquisición, y los automáticos, como un sistema de válvulas de control que a partir de la medida toma alguna acción. La otra forma de clasificarlos, los instrumentos puede ser por indicación, los analógicos o de aguja, como el medidor de aislamiento o megómetro, que vamos a ver en el capítulo de multímetros, el digital como un contador universal que también tendrá su propio capítulo más adelante y de pantalla como el de osciloscopios que también tiene un, un capítulo dedicado al sol. Y finalmente los de papel como un electrocardiógrafo que se conecta y vemos el registro de los latidos del corazón. También se pueden clasificar los elementos de medición por su alimentación. Aquí es muy sencillo, solo son dos. Los pasivos, o los que no requieren ninguna energía extra para que funcionen, como el amperímetro. O los activos, el cual requieren una energía externa para que funcionen, como el analizador de espectros. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son Identificación de algunos equipos de medición según su construcción, función, indicación y alimentación. Y ejemplos de algunos equipos de medición que se usarán a futuro. Y hasta aquí nuestro video de clasificación de los equipos de medición. En el siguiente video veremos algunos errores en el proceso de medición. Muchas gracias por su atención.